hacemos otra toma con la ventanilla bajada, ahí pueden apreciar. La visibilidad muy dificultosa. Una mañana muy, muy fresca en los valles.